Senador Arguieta, presidente Jauna, Jan Andrea, Carracha de Señor presidente, señorías, buenas tardes. La, con las enmiendas que hemos presentado hoy, el objetivo es eh, complementar la moción sobre la memoria histórica. Nuestra opinión, tenemos que hablar claramente. El levantamiento militar contra la República o el golpe de Estado de Franco, que ocurrió hace 88 años, han pasado también 43 años desde que murió el dictador Fran Franco y es cierto que en este largo periodo España ha cambiado mucho, se han hecho cosas muy positivas, pero en el caso que nos corresponde eh, la verdad es que se han dado pasos muy pequeños y en nuestra, en nuestra opinión tenemos que hablar claramente eh, sobre ello. Al fin y al cabo los que estamos aquí somos o tenemos que ser la voz de los ciudadanos, de la sociedad, y nuestra sociedad, eh, hay gente que está trabajando desde hace mucho sobre la memoria histórica y están reivindicando eh, insistentemente eh, que traigamos este tema al Parlamento. Y hoy eh, es lo que eh, vamos a hacer con estas enmiendas. Eh, estas enmiendas eh, dicen que... Eh, eh, la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra, eh, el cambio de la ley de amnistía, de amnistía para que se puedan juzgar los crímenes en España y eh, trasladar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, eh, así como de José Antonio Primo Rivera, el fundador de La Falange. Sigue en castellano. presentada por el Partido Socialista... Eh, se plantea una parte instar al Gobierno para iniciar con urgencia el proceso de adhesión a la Convención de Naciones Unidas, de 26 de noviembre del 68, sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. Hay una segunda enmienda que plantea modificar en la Ley de Amnistía 46 de eh, 1977, del 15 de octubre, aquellos apartados que permite la impunidad de los crímenes eh, franquistas. Se plantea también instar al Gobierno a impulsar medidas legislativas tendentes a preservar los archivos y otras pruebas relativas a crímenes de derecho internacional perpetrados durante la Guerra Civil Española y el régimen franquista. Hay una cuarta enmienda que plantea impulsar medidas legislativas necesarias para local la localización y judicialización de todas las fosas comunes de del franquismo. Una quinta enmienda que insta también al Gobierno a impulsar medidas legislativas para hacer efectiva la nulidad de sentencias adoptadas en violación de los principios fundamentales del derecho y del debido proceso eh, durante la Guerra Civil y el franquismo. Y luego hay unas, unas enmiendas que serían de, bueno, de adición Añadir al punto 3 la presentada por el Grupo Socialista, eh, hablando del Valle de los Caídos. Eh, de trasladar los restos del dictador Francisco Franco, así como del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. Y, un quinto punto, cuando habla de la Fundación eh, Francisco Franco, eh, plantear también, evitando, además, que puedan aprovecharse de cualquier beneficio eh, fiscal. Consideramos que, de este modo y con estas eh, enmiendas, de alguna manera, damos respuesta a los cientos de asociaciones de la memoria que vienen trabajando a lo largo y ancho de este país, así como a las propias víctimas de la guerra civil y del franquismo, que, entre otras cosas, y creo que en esto prácticamente todos estamos coincidiendo, piden y pedimos verdad, justicia y reparación. Y, desde luego, lo que para todos y para todas es muchísimo más importante, garantizar la no repetición. Muchas gracias, Oscar